El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Si llevas un estilo de vida activo, es posible que necesites ayuda extra para recuperarte de los factores estresantes diarios. Llegó el momento. Siéntete de 22. Todos queremos sentirnos de 22. Afrontar la respuesta natural inflamatoria del cuerpo te puede ayudar a recuperarte más rápido, sentirte jovial y más lleno de vida. Desde que estoy tomando el Renuvo me siento rejuvenecido, he vuelto a, a sentir la energía de la vida, cuando hago ejercicio noto inmediatamente que la recuperación es rápida, sin duda alguna el Renuvo renueva la vida y nos da la energía que necesitamos para el diario vivir. Desde que salió el producto el Renuvo sinceramente pues nos da mucha fuerza en el comienzo del día cuando vamos al gimnasio y estamos todo el día con pues... Muy bien, bien chévere y por la noche, antes de acostarnos a dormir, tomamos las cápsulas y, y dormimos toda la noche profundamente. muy rico el producto. Es un producto maravilloso. Renuvo se lo recomendamos. Muy relajante y la verdad que te vas a sentir muy bien. La vida es un acto de equilibrio llena de retos y factores estresantes como el trabajo, el envejecimiento, los malos hábitos de alimentación y sueño y hasta el simple hecho de estar expuestos al medio ambiente y la contaminación. Incluso esas actividades saludables como caminar o ejercitarnos en el gimnasio tienen el propósito de desequilibrar nuestros cuerpos. Sin embargo, para muchos de nosotros, pareciera que conforme envejecemos nos toma más tiempo recuperarnos de los retos cotidianos, incluso de las actividades que buscan mejorar nuestra salud. Tenemos una vida bastante activa. Desde la mañana estamos organizando la casa, llevando al niño a la escuela, regresamos a casa, vamos al gimnasio. Es decir, un estilo de vida bastante activo con el negocio también y el Renew me ha ayudado a poder tener energía suficiente para poder hacer todo lo que antes hacía y un poquito más. El poder estar compartiendo con mis hijos, uno de 18, una de 14 y una de 5, que por las diferencias de edades sabrán que las agendas son un poquito complicadas, pero la realidad es que utilizando este producto he podido responder como madre a un nivel óptimo, con una energía impresionante, una recuperación, poder estar con ellos en los parques, en las playas y verlos en todas sus facetas, me siento súper bien. La clave para salir a flote en el mundo moderno y vencer los signos evidentes del envejecimiento es hacer que tu cuerpo responda más rápida y jovialmente, devolviéndolo a su estado natural de salud cada vez que se enfrente a algún reto. As you age, there are certain body systems and functions that are more noticeably affected than others, including adrenal function and recovery, cellular energy and metabolism, muscle mass and strength brain function and mood, and sexual health and vitality. Anoche fue un día que fui a la cancha, y esta mañana cuando me levanté, me levanté con mayor fuerza, no como me levantaba antes, cansado. Eh, el producto me ha dado energía, claridad mental, me ha dado más vigor. O sea, yo creo que el Renewal va a causar una diferencia en cada persona diferente según su necesidad. Este producto va a poder reconocer cuál es la necesidad de su cuerpo y la va a poder restablecer. Por eso le llaman un recover, te, re, te restaura. Es que este producto es otra cosa, esto vino para quedarse porque realmente es un producto que no tiene comparación allá afuera. 4Life Transfer Factor Renuvo es a university-tested, patent-pended formula, specially designed to help your body adapt to life's daily stresses with balancing adaptogenic herbs like Reponticum, Shazandra and ashwagandha, the amino acid analog acetyl L carnitine, and powerful botanicals like green tea and turmeric, and the standardized extracts resveratrol and piperine. And at the core is 4Life's proprietary immune system support ingredient, certified 4Life Transfer Factor. Estoy muy impresionada con todos los ingredientes que tiene life Transfer Minubo, con sus antioxidantes, tantos ingredientes que se adaptan a mi cuerpo para ayudarnos a relajarnos. For Life Transfer Factor Renewal respalda la recuperación física, agudeza mental, vitalidad sexual, energía, estado de ánimo y metabolismo. This product targets healthy aging by supporting a more youthful response to daily life stressors that may otherwise push your body out of balance. Specifically, it's formulated to reduce or recover more quickly from the natural inflammatory response to increase your body's natural antioxidant defenses and to provide a more healthful cellular environment to the daily stresses of life. Los investigadores han señalado que la inflamación es uno de los principales factores que contribuyen al envejecimiento acelerado. Típicamente la inflamación es la respuesta saludable y necesaria de tu cuerpo ante el estrés. Es su manera de atraer tu atención hacia un área de tu cuerpo que requiere cuidado especial. Sin embargo, la inflamación debe mantenerse bajo control al crear un ambiente celular que le permita a tu cuerpo recuperar su equilibrio. The secret to 4Life Transfer Factor Renewal is its focus on bringing the natural inflammatory response under control and helping to increase the body's defenses against physiological stress. Me siento mucho mejor, además de que cuando voy al gimnasio tengo más resistencia. Siento que la recuperación de los tejidos de los músculos es muchísimo más rápido y al otro día. Amanezco with menos dolor gracias a Renewvo. Renewvo is an impact recovery product. You know, I'm involved in sports, um, I'm involved in weight training, uh, I, I work out constantly, and even after years of working out, I still would have to deal with inflammation, just a slower recovery. I'm going on 54 years old, and so now after taking Renuvo I have found I recover so much faster, I feel so much better. Mi experiencia con Renewvo ha sido muy formidable. Puesto que me gusta hacer mucho deporte, jugar fútbol, y para recuperarme era muy difícil. Hoy en día me recupero más rápido, me levanto mejor y más relajado para continuar mi día. En a fully randomized, placebo controlled, 30 day safety and efficacy study conducted at the University of Missouri and in association with Auburn University, 4 Life Transfer Factor Renuvo not only performed as formulated, but outperformed our expectations with its ability to reduce the pro inflammatory response to an unhealthy diet. What we observed was amazing. Consuming just two servings per day of 4Life Transfer Factor Renewvo for 30 days resulted in a significant 64% reduction in the pro-inflammatory marker TNF-Alpha. For a living, I train people on a daily basis, apart from training myself. And uh, the effects of Renewal were immediately noticed. I mean, uh, inflammation levels, Uh, recovery, I was able to continue training people and continue, continue training myself without actually feeling the repercussions of the abuse that I've had over the last several days. 4Life Transfer Factor Renewal afronta directamente el envejecimiento al proveerle a tu cuerpo las herramientas necesarias contra el daño causado por el estrés oxidativo. Los resultados del estudio muestran que 4-Life Transfer Factor redujo en un 42% los indicadores de daño celular por el estrés oxidativo conforme al grado de concentración de la proteína carbonilo. 4-Life Transfer Factor Renewal también generó un incremento del 43% en la producción de la importante enzima SOD2, que es la enzima más importante del cuerpo para detoxificar o eliminar los radicales libres. For Life Transfer Factor Renuvo is formulated as a foundational product for everyone and is recommended to be consumed daily to help target healthy aging and to promote improved physiological recovery from the stresses you take on each day. Con Renuvo me siento liviana. Una de las cosas que hacía mucho tiempo que yo no me sentía liviana. Es un producto fabuloso, un producto que se lo recomiendo a todo el mundo Que el que comienza a utilizarlo jamás lo deja de utilizar Les recomendamos a todos ustedes que tomen RINUVO Para que puedan experimentar lo que nosotros como pareja estamos sintiendo Con RINUVO puedo salir a entrenar todos los días allá afuera Y con RINUVO hoy en día mi esposa está más feliz RINUVO es el producto que todo el mundo debe consumir Siéntete de 22. Con Renew yo siento mucha fuerza. Con Renuvo me siento relajada. For Life está contigo cuando más lo necesitas con productos para tu vida. Elige inteligentemente. Elige For Life Transfer Factor Renewal.